¿Por qué? Ahora dice que hay demasiados valores en el inicializador. ¿Eh? Porque espera un component, efectivamente. ¿Eh? Esperar una referencia, sí, ¿correcto? ¿Qué significa este error? No. Esto lo estuvimos hablando la semana pasada, ¿vale? El tema es que esto es un valor temporal y yo no puedo crear una referencia a un valor temporal. Esta referencia de aquí no se puede crear a un valor temporal. ¿Vale? Pero aquí yo sí que podría crear esto si hiciera así. Simplemente. Ahora este funciona, ahora ese no. Porque ese de ahí abajo ahora no es un valor temporal. Es un valor automático que existe después de esto. Pero este sí es un valor temporal. Dos opciones. A este de aquí abajo le puedo hacer move. O puedo hacer lo mismo que he hecho con el de arriba que es llevármelo aquí, pero sigue siendo muy verboso. ¿Vale? Pero vamos, que algo mejor, ¿no? De todas formas veremos mejores formas de pasar esto. Vamos a crear otra entidad, ¿no? Y en vez de crear otra entidad, ¿qué tal si hago un ¿Vector? Por ejemplo, ¿no? Y entonces hago un entities en placeback, ¿no? Esta la llamo player para que sea igual. ¿Sí? Y ahora creo otra entidad dos, por ejemplo. No tenemos vector incluido, lo he quitado antes. ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Por qué pongo autorreferencia player? Vale, ¿quién me responde a esa pregunta? Cuando hago en placeback... En placeback crea un objeto dentro de este vector y me lo devuelve, pero yo no quiero crear una copia de ese objeto, yo quiero referirme a ese objeto. Entonces, player lo que es es una referencia a ese objeto que se acaba de crear, es otra forma de llamar a ese objeto que se acaba de crear, ese objeto. No quiero dos, quiero uno, ¿vale? Quiero el objeto player. ¿Sí? ¿Se entiende? Vale, ¿todo bien aquí? ¿Sí? Voy a ejecutar. Ah, me dice que la dos no la estoy usando. ¡Oh! ¿Qué he hecho yo para merecer esto? What happens now? ¿Por qué? Alguien que me escribe, me explique dónde he metido la pata. No, no he metido la pata en el drop player. Voy a hacer una prueba por aquello del... Oh, esto... ¿Qué pasará si lo optimizo? ¿Funcionará mejor? Optimizado. Algo que peta sin optimizar. Ah, pues no. ¿Guardarlos como referencia temporal? ¿Qué guardo como te referencia temporal? ¿Los components? No. Aquí hay un error que es fácil que cometáis todos, si no estáis cometiendo ya alguna que otra vez, y que de hecho, si no nos damos cuenta, en el motor que tenemos ya implementado podríamos cometerlo también. ¿No veis el error? El en ¿Qué le pasa? No es como un constructor. No es como un constructor. Llama a un constructor. Player se puede construir como cualquier entidad por defecto. No hay problema. Es un entity. ¿No veis ningún fallo aquí importante? ¿Cuántas entidades hay en el vector? Hay dos, correcto. ¿Cuántas reservas de memoria se han hecho aquí? ¿Se lo preguntamos a Green. A ver qué nos dice... ¡Oh! cuántas cosas dice Valgrin pero sale una X y todo bueno ahí hay un resumen que se está mezclado con lo anterior ¿Ah? Ocho reservas cinco liberaciones oh my god guay Ocho reservas hemos hecho ocho reservas aquí el vector se ha redimensionado ¿Y eso en qué consiste? Sí, claro, no vector, Correcto, cuando el vector no tiene espacio para meter un objeto, duplica. Inicialmente el vector no tiene nada. Cuando hacemos el primer en placeback, se reserva espacio para una unidad. ¿Vale? Esto igual conviene... Que lo recordemos, ¿vale? ¡Uepa! Vamos a ver si esto funciona. Para el vector, yo lo que tengo es un puntero, que está apuntando a null pointer inicialmente. Cuando hago el primer en placeback, lo que ocurre es que se reserva espacio para un entity, y este puntero del vector, que está aquí, esto es el vector, ¿vale? Apunta a ese entity. Pero, ¿es la única cosa que apunta ese entity cuando hacemos el primer placeback. Tenemos una referencia, que es player, que esta referencia se refiere a ese elemento. Y como os he dicho hace un momento, las referencias internamente C++ las implementa como punteros. Otra cosa es que el lenguaje nos ofrezca esta versatilidad de que la referencia es una, un alias, pero internamente se implementa como un puntero. Eso significa que player te lo vamos a poner aquí, por ejemplo. Player está aquí y lo que hace es apuntar ahí. Esta parte de aquí, esto es el stack y esto es el hit. ¿Vale? Mi letra os encanta, como ya veis. ¿Vale? Pero me entendéis. Cuando llamamos al segundo en placeback, este de aquí, no cabe. Un elemento más. ¿Qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Se reserva primero otro espacio en otro sitio, se copia esta entidad aquí, ¿vale? Se mete otra entidad aquí, esto se le hace delete. Y ya no existe, vector deja de apuntar aquí, vector ahora apunta aquí. Pero ¿y player? Player sigue referenciando lo anterior que ya no existe, básicamente. Así que en cuanto intentemos hacer uso de player, como aquí, con Add Component, zas, comportamiento no definido, y tenemos suerte de que haya petado, porque el comportamiento no definido es Gear Dragons. puede haber cualquier cosa, de hecho esto podría funcionar, básicamente, y podría hacer cosas incluso coherentes y luego tiempo después empezar a fallar. Esto puede pasar. Recordad, cuando hagáis en placeback, cuando hagáis pushback, que se pueden redimensionar las cosas y si algo se redimensiona, todo lo que esté referenciando ahí, sean referencias, sean punteros o sean iteradores, quedan invalidados. Invalidados es lo que acabáis de ver, porque están apuntando a algo que ya no existe. Básicamente, es lo que habéis visto aquí. Esto se queda apuntando a algo que ya no existe. ¿Vale? ¿Cuántos habéis topado con este problema? ¿Alguno por ahí? Sí, ¿verdad? ¿Cómo hemos resuelto este problema en nuestro motor? Porque nuestro motor anterior, el que estamos haciendo hasta ahora, hace esto. ¿Por qué no peta? ¿Hemos tenido suerte? Que si es por esto que da siempre segmentation for cuando borras un objeto de un vector en un for. Si borras un objeto de un vector en un for, puede ocurrir que todos los iteradores queden invalidados, y entonces luego si sigues recorriendo el vector, estás recorriendo algo aleatorio. ¿Vale? Entonces, esto lo hemos resuelto así. esto me reserva espacio para 10 entidades y me garantiza que estos dos primeros en placeback no van a producir ese comportamiento que hemos visto ahora. ¿Sí? Cuando una entidad, no, se va, no se va a a no se va a mover los puntos. Bueno, a ver, vamos por partes. Este, ¿cuál era? El P. Vale, lo que hemos hecho ahora es esto. ¿Vale? Reserve nos ha reservado espacio para 10 entidades y ahora cuando hacemos en placeback ponemos aquí la entidad... Y aquí la entidad 2, y no hace falta que haga todo esto de volver a reservar, volver a copiarlas, ¿por qué? Porque tiene espacio, ¿vale? Y ahora ya si tenemos nuestras otras entidades, auto, la 1, que es el player, este es player, y este es la entidad 2, ¿vale? La segunda está, en realidad, apuntando ahí, ¿vale? ¿Sí? siempre es un tamaño que bajo para esto calcularlo. No, lo que os recomiendo es que si vais a tener referencias a cosas que están dentro de un vector o dentro de cualquier contenedor que pueda realojarse, lo tengáis en cuenta para prevenir que se realoje mientras estáis apuntando dentro. Es que nosotros tenemos un problema que es que si creábamos una entidad, sí, nos movía cosas tú. O sea, la memoria se movía y no me Claro, como ahora Tal cual. Si tú creas una entidad, la metes en el vector, no le queda espacio. Cuando no le queda espacio, tiene que reservar espacio, copiar todo lo anterior y añadir la nueva. Que es lo que hemos hecho aquí. Claro, pero si... si... le queda espacio, no. Si le queda espacio, no hará eso. Correcto. Si, si no hemos arreglado, pues <risa> Reserve 2 millones. Ya está, arreglado. Voy. Pero la verdad es que si, que eso, si en cualquier vector... Si, se vale si lo estás usando así, sí. Así como. así como hemos hecho ahora, si estás apuntando a cosas de dentro del vector. Este es otro de los motivos para en una arquitectura por componentes no guardar referencias ni punteros. Si tú solo aguantes, guardas los IDs y luego obtienes las cosas a partir del ID, no hay problema. Porque aunque se realojen de sitio, el ID se mantiene. Es uno de los motivos que hablamos en su inicio para no tener punteros ni tener referencias a las partes de dentro. Y el problema de los punteros es que tienes que tener cuidado para que cuando hayan estos realojamientos de memoria tienes que actualizar todos los punteros, porque si no ya no apuntan a donde deben. ¿Vale? Dime. ¿Pasa lo mismo de ser realojará cuando elimine la primera entidad del vector o cualquier otra que no sea la última? Vale el tema de realojar cuando elimines no estoy muy seguro de si lo hace yo creo que no lo que puede es que mueva las cosas aunque no realoje si las mueve las ha cambiado de sitio aunque no realoje que es reservar memoria en otro sitio y copiar todas las demás yo creo que, que es muy probable que si eliminas una en realidad se mantenga con el capacity ampliado no Reserve uno nuevo, pero sí que te las mueva de sitio para mantener el orden, porque es un array. Es decir, como array tiene que mantenerlo consecutivo, si tú borras la entidad 5 de un array de 10, las siguientes se tienen que mover uno. Entonces tiene que copiarlas hacia atrás. ¿Vale? Eso te hará que peten las referencias. pierden el, La referencia pierde de sitio, que es lo que pasa cuando lo que preguntaba Judith, de que si eliminas algo en mitad de un for eliminas un elemento y sigues recorriendo, ya no son los elementos que estaban. ¿Vale? Bien. Esto yo sabía que os estaba pasando a muchos. ¿Vale? O es sea, importante que viéramos por qué. Vamos a crear una segunda entidad. ¿Vale? Vamos a poner la entidad con un position component en ¿eh? la posición 10.5, por ejemplo. Y voy a cambiar mi dibujar. De aquí, ¿vale? Por un for each, por ejemplo, ¿no? Que para eso necesitaré algoritmo. ¿Vale? ¿A qué tengo que llamar para todas las entidades? Para Entities Begin y End. A draw. No, está. no me hace falta un lambda quizá si le pongo una coma ¿por qué tengo que hacer un lambda? en el for no es obligatorio meter un lambda, tienes que meter algo que sea llamable no un lambda y la función es llamable y tiene el prototipo exacto de aquello con lo que hay que llamarla porque espera un const entity, que es lo que tiene que esperar aquí, lo que vas a recibir de las entities vas a recibirlas una a una como const, const entities, ¿sí? Ya está, draw. Vamos a probar a dibujar, a ver si ahora hemos arreglado nuestros problemas. ¿Algo pasa? ¿Qué pasa? La primera debería salir, ¿verdad? Depuramos. La dejamos con h y todo, extra. Oh. Entra. ¿Y ahora si le quito las optimizaciones irá? Atrás. Sí. ¿Qué ha pasado? Ha optimizado más de la cuenta, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué posición es esa? ¿Esta es la seis tres? ¿Estáis seguros de que sea en la posición 6-3? Sí. Aquí hay más. Y esto es 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Por qué estamos pintando una X en la posición 10-5? ¿Por E2 no tiene componente de render, ¿correcto? Podría estar dibujando cualquier cosa. ¿Qué está pasando ahora? ¿En qué hemos metido la pata ahora? Parecía que lo teníamos todo controlado. ¿Y si quitamos E2? Es que molesta, ¿verdad? Mejor si quitamos E2. Seguro que ahora va todo bien. X, pero no tiene posición. ¿Qué está pasando? What happens here? Un cast freestyle. Tenemos posición en el 1 y render en el 2, y aquí, ¿cómo los hemos recogido? como 1 y 2, ¿no? Está bien. ¿Y aquí cómo los hemos guardado? ¿Sí? Vamos a ver qué estamos haciendo. Vamos a repasar porque algo pasa con el add component. No, no estoy reescribiendo nada. No sé si habéis visto, antes de que digas nada, no sé si habéis visto que lo que está pasando es comportamiento no definido, porque pasan cosas random. ¿Sí? ¿Accede a la siguiente posición? ¿Accede a la siguiente posición? No. No, no estoy pasando el, el render ni el position equivocados. ¿Qué estoy metiéndole aquí? ¿El? ¿Qué, ¿Qué he dicho yo que es un r-value? Un temporal. Fijaos lo que hemos hecho. Esto es un valor temporal. ¿Cuál es el tiempo de vida de este elemento? Que os he dicho que no lo teníamos claro estas cosas. En cuanto se termine esta línea, esto se crea, se destruye. Pero esta línea dura el tiempo de la llamada addComponent. Esto se crea, existe, se llama addComponent, se recibe en component aquí como una referencia a un valor r irrevalu... es decir, una referencia a un temporal, y a continuación, ¿qué hago? Tomo la dirección de memoria del temporal y la meto aquí vuelvo y a la siguiente línea el temporal se ha destruido. Yo tengo una dirección de memoria de un temporal que se ha destruido. ¿Dónde se crea un temporal? Crea un temporal? En la pila, claro. Lógicamente. En la... Bueno, a ver, para ser exactos, un temporal... Esa respuesta es <risa> técnicamente en la pila. Los temporales se crean técnicamente en la pila. Y eso justifica el hecho de la diferencia entre que lo ponga con optimizaciones o sin ellas. Porque con optimizaciones un temporal puede estar en un registro y no haberse metido en la pila y por tanto no haber existido nunca en memoria y por tanto esos valores luego al accederlos no existan. ¿Vale? Mientras que si yo le quito las optimizaciones, como lo hace el código Verbose, lo va a crear en la pila, lo voy a referenciar y a lo mejor mi comportamiento no definido cambia. ¿Vale? Pero esto es un temporal que yo le he pasado arriba, lo he pasado como temporal, os lo he dicho a todos, lo he metido alegremente y nadie ha caído en ello. ¿Sabéis cuántas veces os puede pasar esto en vuestro código? Bueno, yo sé que no os pasa porque no estéis usando referencias a revalue, pero si no fuera por eso, os pasaría. ¿Vale? Vale. ¿vale? ¿habéis visto cómo lo he corregido? sí, dime sí. Vale, voy a, voy a intentar ir, ir paso por paso. Tú dices que si yo intento acceder a una posición de la pila que ya no está reservada, ¿no me da segmentation fault? No. Ninguna posición de memoria que pertenezca a mi proceso me va a dar nunca segmentation fault, porque pertenece a mi proceso. El problema de acceder a memoria en la que no tienes acceso, es cuando accedes a una que no corresponde a tu proceso. No es exactamente a que no es de una variable, el error no lo da C++, el error lo da el sistema operativo. Y el sistema operativo, cuando tú creas un proceso, te crea un espacio para la pila. Todo el espacio para la pila es tuyo. Puedes hacer lo que quieras con él. Todo el espacio posible hasta agotarla. De modo que siempre puedes leer de la pila y escribir en la pila lo que quieras. No hay problema. De hecho, esto es la base del de problema de no inicializar una variable. Si tú tienes una función local en la que una variable no se inicializa, si a la función local la llamas dos veces y en la primera la variable adquiere un valor, que se escribe en la pila la segunda vez que lo llamas, probablemente la variable tenga el mismo valor aunque esté sin inicializar porque va a caer en el mismo sitio en la pila sin más, si las llamas consecutivamente, sin sobreescribir la pila, ¿vale? La pila pertenece a tu proceso, puedes escribir lo que quieras en ella. Además, cuando hacéis reservas con New, el sistema operativo no devuelve la cantidad exacta que tú pides, sino que normalmente reserva páginas. Las páginas suelen tener un tamaño configurado por el sistema operativo que normalmente está en torno a los 4K, 8K, algo así, de modo que la mínima reserva son 4K. Si tú pides 100 bytes... Puedes escribir en los 3000 y pico bytes posteriores a tus 100 bytes sin dar una violación de acceso porque el sistema operativo le ha asignado esos cuatro a tu proceso. Y eso es lo que hace que te puedas salir de un array y que no pase nada. Y de hecho es más, si tú en el heap reservas espacio para un array y a continuación para otro array y te sales del primero, escribes el segundo. Igual que nos pasaba en Amstrad. Sin más. O sea, la memoria es tuya, puedes hacer lo que quieras con ella. Esto es lo que da lugar al comportamiento no definido, lo que da lugar también a la corrupción del heap, todas estas cosas. ¿Vale? Para ver esto mejor tenéis un par de vídeos míos de hace un par de años, donde veo cómo se reserva la memoria y cómo se estructura en el heap y todo eso, lo podéis ver. Pero básicamente es eso. ¿Vale? Vale. ¿Habéis visto la corrección, no? Lo he cambiado por una referencia normal y ahora estoy pasando un objeto cuyo tiempo de vida... Perdura. ¿Sí? ¡Ojo! Esto que estoy haciendo es porque lo estoy haciendo así y estos objetos perduran todo este tiempo. Pero si esto ahora me lo llevo a una función, tengo el mismo problema que antes. Si yo la creación de elementos me la llevo a una función, estos se crean y se destruyen. Por ejemplo, yo ahora hago esto. Esto de aquí me lo llevo a... Algo así. Y le paso el vector de entidades. ¿Vale? Si yo ahora hago esto, tengo exactamente el mismo problema de antes, aunque no esté usando referencias revalue. ¿Veis el problema? Creo dos objetos, P y R, los paso por referencia a AddComponent, ¿sí? Se pasan referencias, punteros, la dirección de memoria de estos dos, es lo que se pasa. Se viene aquí y yo los meto la dirección de memoria de esos dos objetos que son locales a la función CreateEntity meto la dirección de memoria de esos dos objetos locales a la función create identity. la meto en mi mapa. ¿Qué ocurre? Que yo hago los dos addComponents, se meten las direcciones de memoria y a continuación llegamos aquí, y al llegar aquí, p y r son destruidos, porque son automáticos locales a esta función, son destruidos al llegar aquí. Conclusión, He metido dos direcciones de memoria en mi mapa de components, que son los supuestos componentes que he añadido, que ya no existen. ¿Sí? ¿Queremos comprobar que esto efectivamente pasa? ¿Y si funciona? Ah, EntityT. Nada se queja, pero... ¡Oh, magia! No pasa nada. ¿Por qué? Bueno, se ha, metido, se ha venido aquí abajo, ha hecho algo raro. Ha hecho algo extraño. ¿Por qué? Porque habrá leído de esas direcciones de memoria a las que he referenciado los valores que hayan ahí que sabe Dios que son, luego comportamiento no definido. ¿Sí? Una vez más... El tiempo de vida de los objetos. ¿Está claro? Es algo que no estáis controlando en vuestros programas y es algo que os está dando problemas. El tiempo de vida de los objetos cuando los creáis y destruís es súper importante y es, de hecho, la característica principal de C ⁇ Si en vez de este create entity me vengo aquí y los creo aquí, teóricamente ya no hay problema. ¿Bien? Y solo se imprime el primero en la posición 6.3. ¿Correcto? ¿Queremos que se imprima el segundo? Bueno, no lo tenía ni creado, el segundo. Voy a crearlo, a ver. Uf, ¿Qué pasa? Que ahora no puedo hacer esto. Tengo que crear otro Position Component P2. Ups, ¿qué ha pasado? Wow, es el viejo, sí. ¿Vale? Uh, me falta un punto y coma. ¡Ay! ¿Por qué no me dibuja el segundo? porque no tiene render, ¿vale? Está funcionando bien entonces, ¿no? Le añadimos un render al segundo y este le vamos a poner un 2 para que quede bien. Ponente 2 y este va a ser R2. Vale. ¿Vale? Bien. Tenemos nuestro sistema por componentes, esto es un poco verbose, hay que tenemos que buscar una forma de mejorar esto, ¿vale? Pero ya tenemos un sistema de componentes que razonablemente funciona. Ahora tenemos que arreglar algunos problemas. El primero son lo de los componentes así y que tengan que derivar, aquí hay una cosa de más fea, esta, es feo que tengan que derivar de component.t, porque eso significa que si tenemos que darle a alguien nuestro motor le tenemos que decir que, oye, cuando crees componentes tienen que derivar de ahí. No puedes crearlo como quieras, tienen que derivar de ahí. Y si los inicializas además, tienes que saber que para inicializar el component como no tiene nada hay que poner las llaves que hemos visto. Pero es que si el componente tuviera algo y lo hiciéramos heredar habría que poner ese algo. Es feo. ¿Verdad? Esto no, no tiene sentido que lo hagamos así. Eso hay, hay que hacer algo. Ahora veremos con ello qué hacemos. Y luego tenemos otro problema y es este. ¿Qué pasa si yo hago así? Sin querer. Así sin querer. Yo ahora mismo le digo que el position es un render y que el render es un position compilo no hay problema, puedo convertirlos hacia arriba y hacia abajo, ¿por qué? porque él no sabe en ningún momento cuando hacemos el static cast, si verdaderamente eso no es lo que yo estoy diciendo simplemente me he cargado la primera entidad porque no ha pasado nada, pero esto es comportamiento no definido podría haber sido peor podría haber pasado cualquier cosa y es tan sencillo como equivocarse en un número. Esto no es permisible en una interfaz. No podemos hacer esto porque equivocarse en un número aquí parece como muy obvio que no me voy a equivocar. Pero cuando el programa se complica y estos números vienen de variables que son inicializadas en otro sitio y cosas... Al final te equivocas. Y eso falla. Y luego cuando eso falla nadie sabe por qué. Es, ¿Qué pasa? Ha desaparecido una entidad. ¿Vale? Bueno... Lo siguiente que vamos a hacer es corregir esto y ahora ya sí para corregir esto nos vamos a meter con templates, pero antes vamos a hacer un descansito de 10 minutos, 10-15 y nos vamos a templates.